¿Qué hubiera pasado si Naruto era nieto de Uchiha Madara capítulo 14? Naruto cayó justo después de Itachi, Shisui parpadeando se puso detrás de Naruto clavándole un kunai y con una enorme fuerza, en el lado del pecho en Naruto, pero a este no le pasó nada y el kunai y pasó como si solo hubiese cortado al aire, y por la fuerza que puso Shisui en su ataque, se tambaleó hacia adelante traspasando a Naruto, Naruto al tener a Shisui enfrente de él trazos ellos, Shisui activó su majekyo sharingan. Naruto dijo estilo Raiton, Rasengan elemental. Raiton Torbellin, lanzándolo hacia Shisui con la misma salto varios pasos para atrás. Shisui logró sacar su exoesqueleto de su Susano, recibiendo el Rasengan de Naruto, Shisui por solo el impacto salió disparado para el aire donde se formó una esfera de puros rayos negros, que le estaban traspasando e inmovilizando el cuerpo, Shisui solo gritaba de dolor, Naruto lo vio con su ojo izquierdo que tenía activado el Mangekyo Sharingan, diciendo a Materazu, Shisui gritó aún más fuerte, con una voz de agonía, Itachi al escuchar las súplicas de su mejor amigo, se levantó del cráter activando su Mangekyo Sharingan, viendo fijamente a Shisui, quitando las llamas negras de la materazu, Shisui agitado vio a Itachi, Naruto corrió hacia Itachi lanzándole un puñetazo hacia la barbilla, Itachi vio la trayectoria del puño con su Manjekyo Sharingan esquivándolo, dando una patada con giro hacia atrás, impactándole en Naruto, este por la fuerza del golpe se elevó en el aire, Itachi vio directamente a Naruto metiéndolo en su jutsu definitivo el Sukuyomi infinito, que al mismo instante se dispara un rayo amarillo al capullo en el que estaba Shisui, aparecía. En el suelo Minato el Kiro y su costado estaba Shisui desmayado y con sus conductos de chakras dañados, Minato desapareció en un destello amarillo, apareciendo 10 kilómetros al frente, donde se estaba librado una batalla entre los cajes de los cuatro aldeas contra los miembros de Akatsuki, mientras tanto Bei con Naito y Kiyomi en modo Bijuu, estaban destruyendo a los Zetsus transformándolos en árboles, pero lo que no sabían era que con cada golpe que recibían los Zetsus bajo el mando de Tobi, más bien quien estaba controlando a Tobi y el Zetsu negro, estaba absorbiendo de a poco la chakra del Kyubi y Achibi mediante el flujo del Mokuton que estaba conectado a cada Zepsu. el Zepsu negro que estaba controlando a Tobi dijo ya falta poco para revivirte madre Kaguya viendo a la estatua del Gedomaso que ya faltaba poco para llenar el espacio del chakra del Kyubi y del Achibi Minato al llegar junto con Hiraya y los demás dijo es el mismo chico que atacó a la aldea hace años, volvió y estaban teniendo una batalla contra Shisui y e Itachi pero Shisui tiene el conducto de conmigo Tsunade, este así Sintió diciendo este niño problemático que se aparece en los momentos menos deseados, justo ahora que estamos luchando contra el ejército de Madara, Minato dijo con el quien luchamos no es Madara, vi a Uchi Madara en la batalla de antes está sentado encima de varios escombros viendo a Itachi, Tsunade corrió hacia Mianto tomándolo de mano diciendo, que esperas vamos allá o los prodigios Uchias acabarán muertos, Hiraya dijo cuida de mi princesa discípulo mío, que yo vendré en vuestra ayuda una vez termine con, bueno se me olvidó el nombre del tipo de los tentáculos negros, o sea, el quien tenía los cinco elementos de la chakra, el compañero de Idan. Los dos inmortales estaban en una lucha igualada contra el Sanin de los sapos. Minato desapareció y apareció en un destello amarillo junto a Shisui. Tsunade se puso de rodillas e inmediatamente analizó el estado de sus conductos de chakra, diciendo: Estarás como nuevo en unos minutos. Shisui solo espera. Shisui dijo: Tsunade Sama. Tsunade dijo: No digas nada, descansa que está con nosotros. El okage e Itachi estaban teniendo una pelea igualada en el mundo del Tsukuyomi pero ustedes se estarán preguntando cómo es que Itachi le planta cara a Naruto si este casi le manda a la otra vida a Shisui es porque Itachi en el mundo del Tsukuyomi es como un dios él no puede morir y tampoco sentir dolor en cambio nuestro pelinegro sí, pero Kurama en la mente de nuestro pelinegro con sus mechones rojas dijo Ichiko. Hey chico este es una dimensión donde ese Uchiha es quien lo controla afuera debió pasar tan solo unos minutos pero aquí ya pasó días será mejor que uses el Rinnegan para abrir un portal hacia el exterior. Naruto asintió y trazos ellos Estilo catón gran erupción volcánica Que salió masivamente lava de todos lados Aniquilando a todos los Itachis que ya habían rodeado a Naruto Este al estar libre intentó abrir un portal Pero el mundo nublado De color gris opaco se estaba desintegrando Y apareció un degradado portal negro Naruto se metió ahí Logrando salir del Tsukuyomi Viendo a Itachi de rodillas con el ojo ensangrentado Cualquier otro Será por el linaje que compartimos O sencillamente eres un genio Bueno será un un gran desperdicio matarte mientras que Minato lo vio dándose cuenta de sus mechas rojas y su parecido su rostro con el suyo diciendo hijo Naruto lo vio haciendo una mueca que al mismo instante Zabusa y el Uzumaki llegaron a donde estaba Madara, Zabusa se inclinó ante diciendo Naruto-san me contó mucho sobre usted Uchiha Madara, este solo vio diciendo con que mi nieto querido te reclutó, el Uzumaki se arrodilló diciendo al principio me sorprendió de que él tuviera la katana del líder pero estaba en todo su derecho y yo solo estoy sirviendo al patriarca, Madara los vio diciendo no se metan quiero ver a mi protegido que tanto ha avanzado y si estará listo para la batalla entre esos seres celestiales. Zabusa y el Uzumaki solo se vieron entre sí asintiendo, Minato dijo lo siento hijo mío por mi error, no porque yo era un gran idiota y me deje nublar por la profecía que te deje de lado, debiste pasar momentos de mierda que sencillamente si me matas ahora mismo no openderé ni la mínima resistencia, Naruto sacó de su espalda su katana sangriento envuelto en las llamas de la materazu y corrió hacia Minato, este solo dijo protege a tu madre y tus hermanos y cerró los ojos, sintiendo la muerte en sus espaldas, Naruto tajó un círculo en en el cuello de Minato que se había quedado un círculo de llamas negras. Minato abrió los ojos y se sorprendió de que aún estaba respirando, Naruto dándole la espalda dijo. Se sobre la profecía pero yo no les protegeré, ustedes serán quienes definan si sus naciones acabarán en cenizas, en solo escombros o tendrán que matar a los Utsusukis. Minato dio una vuelta con la esperanza de ver a su hijo pero este desapareció en un parpadeo y reapareciendo al lado de su abuelo, Madara dijo maduraste mucho en tan poco, y viviste mucho como para tener ese monstruos chakra que se desgaste solo un 20% del total, Naruto se rió diciendo, eso es porque aprendí del mejor shinobi que nunca antes había existido, Madara se puso de pie acercándose a Naruto diciendo soy muy feliz tan solo de ver que estás bien, dándole un abrazo. Naruto dijo no te pongas así abuelo, ahora ya tengo el poder con el cual te puedo sacar de la muerte, Madara dijo yo ya cumple mis años de shinobi, incluso burle a la muerte durante muchos años, solo por criarte y hacerte un hombre que se pudiera hacer valer por sí mismo, que nadie podría pisotearte y mucho menos lo harán esos bartantes que acaban de resucitar, Kaguya esa mujer no es tan peligrosa como los otros que acabarán llegando en unos días, e hijo mío no lo olvides siempre estaré cuidando de ti incluso estando en el más allá. Naruto lo vio a los ojos de su abuelo diciendo, ¿Cómo sabes todo eso, Madara dijo es porque cuando me revivieron tomé el control de mi propio cuerpo, que también me di cuenta que mi chakra era infinita así que, use uno de mis jutsus prohibidos para matar a Kabuto él era la cabecilla detrás de este jutsu pero ahora lo más importante es que toby había sido manipulado por ese maldito zetsu negro el hijo de kaguya y estos momentos ya se está realizando él con toda la chakra que se reunió de los bijus por favor hijo promete que salvarás a mi discípulo obito uchiha yo le prometí salvar a la chica de la cual estaba enamorada pero ya que no pude cumplir con tal promesa quiero que tú la cumples por mí Naruto asintió diciendo descansa en paz abuelo, que yo patearé el trasero de Kaguya y salvaré a Obito devolviéndole su felicidad, Madara dijo hey zorro sé que me escuchas, Kurama con su voz molesta dijo que quieres Madara, solo quiero disculparme por las veces que te use, sin saber que eras un ser, sé que es algo egoísta de mi parte, pero por favor protege a mi querido nieto Uchiha Naruto, y Madara junto a todos los resucitados desapareció en un destello de luz blanco, Naruto derramó unas lágrimas, mientras tanto en una cueva que ya se había completado el ritual un zetsu de color negro dijo maldito madara mataste a todos los resucitados incluso a kabuto pero eso ya no importa y se puso de rodillas bienvenida nuevamente madre una mujer de piel pálido con una larga cabellera blanca se estaba levantando de los brazos del gedomaso bueno chicos hasta aquí el capítulo espero su apoyo para poder seguir traéndoles más contenidos